Y bueno chicos, como muchos me lo han pedido, pues ya tenemos el grupo de que sería de Discord. Cualquier cosa lo pueden encontrar así, de esta manera, con esta imagen. Gustavo Dagüenz Donatins, Donatins Easy. Y pues les vamos a mostrar lo que sería la parte del mega gran sorteo que se viene. Literalmente, son muchas Pets, son demasiadas. Bueno, tampoco digo demasiadas, pero tampoco digo que sean tan, tan, tan buenas pero a las personas que son nuevas, cualquier cosa que quieran empezar en el juego, pues les tengo estos detalles literalmente eh, pues son pets que literalmente van a quedar exclusivas en un tiempito cuando se saca una nueva autorización creo que próximamente y pues algunas que literalmente ya son de la última zona del juego aunque tengo que decalcar algo por más buenas pets que tengas si no tienes débiles pues se van para la hostia sí. Próximamente voy a estar sorteando esta cual espada de Madman, literalmente, está muy chetada. Bueno, no digo tan chetada, sino que chetado que te haya salido de caso de suerte de y después de ¿entiendes? O sea, solo con una, es muy, muy, muy, muy, muy poco probable, pero eso es lo que lo hace tan chetada. Y bueno, en fin, todas estas cantidades de pez que ven aquí, pues voy a estar sorteándolas, literalmente, regalando. En videos, transmisiones, cualquier cosita Así que, pues, pendientes Pero calientes, y chicos Ya, esto es todo por hoy no voy a dejar más información por aquí con Y pues, todos los que están Diciéndome que Que nos grupos, que hago, Epico sí Pues, los que me lo han pedido en grupos, no Aquí los tengo, ya Un pequeño canal Decidido a Tapin Simulator Muchas gracias Que tengan una feliz noche